Hola, María Laura Vitale, en Venecia, en Piazza San Marco. Hoy eh, voy a hablarles de la relación entre distintos tipos de terapia, prácticas o aplicaciones con respecto a la perspectiva universal del desdoblamiento del tiempo. ¿Qué relación hay? Esto me preguntan mucho eh, en consulta. ¿Y por qué? Porque quieren ver qué les agrega, qué les aporta, o a veces por una resonancia o por intuición, les da la sensación de que puede ser una puerta de salida. Eh, hoy voy a leerles un poco de la información porque hay mucho, eh, alrededor muchas distracciones y así puedo tener más clara la información para ustedes. Bueno, supongamos que estamos de viaje y tenemos, eh, la, tenemos ganas de conocer un barrio, tomamos un mapa y vemos las distintas callecitas, nos vamos ubicando, los monumentos, en la, en lo que queremos ver en el lugar. Ahora... Eh, esto sería, por ejemplo, un paralelo con una práctica o una terapia o puede ser, no sé, transgeneracional, eh, vidas pasadas, biodecodificación. Entonces, si vamos a querer conocer un territorio más grande, vamos a tomar un mapa, por ejemplo, de toda la provincia o de todo el país. Y si vamos a recorrer el continente, de todo el continente. Y si trata del mundo, lo que queremos conocer, vamos a tener un planiferio. Y si queremos conocer más allá del mundo, eh, tendremos un mapa, eh, por ejemplo, sobre de las estrellas. Entonces, este es un ejemplo como para entender que cuando estamos utilizando la perspectiva universal de desdoblamiento, estamos hablando de una aplicación que viene de una ley física, es universal, entonces nos va a describir todos los planos de existencia, o sea, más allá de un territorio, nos va a describir hasta planos que no son del de, de plano material, sino que son también planos lógicos, desde la nada hasta la existencia material. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿no? estoy resolviendo sobre algún conflicto que yo tuve en, eh, que lo descubro en un transgeneracional o en vidas pasadas. Entonces, ese, ese, esa parte del territorio es donde estoy poniendo el foco o estoy observando. Pero ¿qué ocurre cuando le agrego una perspectiva universal? Lo que ocurre es que ese eh, obstáculo, al cambiar mi perspectiva sobre el obstáculo y ponerle una visión de contexto todo, o sea, una mirada universal. Ese conflicto particular que tiene cierta frecuencia, cierta vibración, entra en resonancia con esa mirada universal, con ese todo. Entonces se diluye, desaparece, ni siquiera tengo que resolverlo. Es más, es como un atajo, no necesito un tiempo largo ni ponerme a investigar sobre mi abuelo y mi bisabuelo y mi tatarabuelo y mi tía o algún fallecido en la familia que sea causa de mi problema. Simplemente entrego esa mirada, esa perspectiva a mi origen y simplemente mi inconsciente va a seguir haciendo su trabajo durante las noches en cuarentenas hasta que ese conflicto se diluya. Para más información pueden ver otros de los videos que explica sobre este tema. Así que básicamente no estamos hablando ni de una práctica que sea ni mejor ni peor. Todas son válidas, todas van a ser un combustible... Eh, un, una posibilidad de ampliar conciencia y la perspectiva universal del desdoblamiento lo que nos va a dar es justamente el mapa del territorio y más allá, de todo una mirada universal y eso lo va a convertir en conciencia ¿sí? bueno, entonces a través de comprender cómo funciona nuestra intuición y nuestros instintos eh, entramos en resonancia con esta mirada universal y así esta perspectiva particular que sostenía el conflicto va a ir eh, ampliándose y resonando con ese todo y desapareciendo así que eh, nos va a permitir ir eligiendo de cada una de esas prácticas qué es lo que vamos a tomar qué es lo que está en coherencia y en convergencia con eh, el origen de toda la existencia y qué es lo que no. Y nos vamos a dar cuenta qué nos sirve y qué no nos sirve para desarrollar nuestro potencial, para desplegar nuestra conciencia. Bueno, hay otros videos que complementan este video, que voy a dejarles escrito aquí abajo cuáles son. Así que bueno, eh, los invito a seguir viendo estos eh, videos cuando deseen por mi canal de YouTube Malivitale, desdoblamiento malivitale.com y malivitale.com es mi página web, pueden escribirme a info.malivitale.com y ahora les voy a mostrar un paneo de la Plaza San Marcos en pleno carnaval, invierno, frío, pero con desfile de máscaras es un lugar maravilloso y bueno, lo comparto en este video con ustedes.